Buenos días, ¿cómo están? Yeah. Y yo estoy muy contento de estar esta mañana con ustedes aquí en Cajetes. Sé que es una comunidad y se nota muy unida, muy solidaria, que trabaja de la mano entre todos los vecinos para resolver y atender las necesidades que se tienen. Que esta Navidad esté llena de paz, de armonía, de amor y que el año que viene, el 2015, sea un año lleno de salud, de éxitos y de muchas oportunidades de en y que del vamos a darle una la vida.